Consideramos que estamos actualmente en una lucha precisamente por la defensa del territorio, porque es en este territorio, en los territorios campesinos, en los territorios indígenas, donde está el agua, donde están los bienes naturales comunes, que poniéndoles un precio se le llama recursos naturales. El plan hoy mesoamericano tiene un antecedente que es el plan Puebla-Panamá, Mañana le van a cambiar de nombre Pero es el mismo caldo sin carne Y es la propaganda de cualquier vendedor Un vendedor siempre te, da, te habla de las ventajas Pero nunca te habla de las desventajas En este caso te habla de cosas Que son intereses genuinos de la gente Como mejorar la calidad de vida Escaparse de la pobreza Ahora proteger el medio ambiente Etcétera, etcétera Pero no te cuentan y no te dicen realmente cuáles son los costos y costos no solamente de carácter económico sino de carácter social ambiental y político estos eh, grupos de video están trabajando comunitariamente han logrado en esa cuestión de defensa territorial, eh, realmente efectuar una estrategia que está funcionando para ellos. En Nicaragua, por lo menos, después del algodón. De a de la propuesta la Pensamos que también tenemos que lograr, es un sueño, ¿no? Pero lograr generar algo juntos. Es una lucha fuerte. ¿Por qué? Porque apenas somos una arenita en esa playa tan tan tremendo, ¿no? Donde hay poderes tan fuertes. O sea, no venir de afuera a contar otra historia, la historia de los campesinos, sino que fueran ellos mismos. La comunidad tiene una fuerza muy grande y la primera fuerza que tiene la comunidad es decir no. Para mí la comunidad es que está integrada por los, por los habitantes de las comunidades que cumple un cierto rol. Nosotros teníamos... Eh, nuestra propia ciencia, el manejo de nuestros alimentos, el manejo de nuestra medicina, eh, las piruas, el aine, son principios valores que eh, queremos eh, restablecer. ¿no? Cada uno de los pueblos puede buscar sus propias formas, o sea, hay muchas formas. No hay, no solamente un mundo es posible, sino muchos mundos son posibles, muchas formas de construirlo. <música> con la última partecita arriba pero también tenemos que ir creciendo en cómo formar eh, nuevos paradigmas nuevas formas nuevos horizontes otras formas de organizarnos otras formas de ser de estar de convivir de producir de comer para nosotros no para otros de diversificar pero yo creo que la comunidad tiene que fortalecer para defender su, su territorio si no hay fortaleza no hay organización no hay participación de tanto de los hombres y jóvenes y niños en las comunidades, no vamos a poder hacer la defensa de este territorio. Entonces ahora tenemos que reconstruirnos nosotros mismos y eso implica primero recuperarnos la identidad, preguntarnos de dónde vengo, quién soy, dónde estoy, qué hago y cuál es el, el camino, ¿no? cuál, es, cuál es el horizonte ¿no? que tengo que tomar. La fuerza está en la comunidad, porque puede decir, no te doy la licencia social para tu megaproyecto. Y que puede decirle de una manera tan bonita como dicen los indígenas de la Columbia Británica. Cuando les llegan a proponer negocios. La respuesta es, ¿y de veras crees que esto le conviene a mi sexta generación? Es decir, a, a los nietos de mis nietos de mis bisnietos. Esa es una visión de largo plazo, no que me vengas con espejitos modernos ahora, a decir que todo va a ser maravilloso bajo los megaproyectos. Esta es una producción que se realizó como práctica para compartir entre las organizaciones participantes del Quinto Seminario Mesoamericano de Comunicación Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 3 al 7 de diciembre del 2014. las mineras. Ramas y crioles en lucha por su territorio. ¡Ela! Comunicadores y comunicadoras populares de diferentes partes de Honduras se encontraron el 27 al 29 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula para debatir sobre la nueva regulación de servicios de comunicación comunitarios aprobada en septiembre del año anterior. Megaproyectos Problemas que lastiman a la tierra Rechazamos las minas. Siempre al mejoramiento y cuidado de nuestra sociedad y nuestra madre naturaleza. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar empezó la lucha y vamos a triunfar por fin la justicia llegará a reinar hemos